Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a mi canal y a Ciudad con Betina. El video de hoy es una petición. Marci me pidió que le hiciera un detalle por el Día del Niño que se celebra el 15 de agosto en Perú. Espero les guste. Recuerden que pueden personalizarlo para la ocasión que necesiten. Vamos ahora con la lista de materiales. Y voy a, a dividirla en dos. Medí 9 centímetros. Esta cajita la consigo donde distribuyen licor, ya me la regalan. Recuerden que pueden utilizar la cajita que tengan a la mano. Voy a cortarla con bisturí. Si lo van a hacer con este, lo hacen con mucho cuidado, nos quedaría así. Ahí está, ya está acá en esta parte sellada voy a pegar esta. voy a quitar estas partes Es como es lisa entonces por eso las quito para que a la hora de pegar me pegue más fácil o pegue mejor voy a aplicar silicona líquida en esta parte y voy a pegar así de nuevo voy a aplicar silicona líquida parte ya había aplicado silicona y vamos a pegar así y dejamos secar bien. Voy a utilizar cartulinas de color naranja y color blanca para forrar así. Esta parte voy a tomar una cartulina blanca, voy a colocar la cajita así y voy a trazar así, más o menos. Un centímetro o centímetro y medio, trazamos la línea, cortamos, de nuevo voy a colocar la cajita, esta base, para repasarla, para repasar así sus lados, voy a cortar así en estos extremos y hacer los quiebres sería para pegar así y ya pegaría esta parte voy a hacer lo mismo con esta cajita nos quedarían así esta parte interior no la forré porque no vi la necesidad de ni pulir estos laditos me quedaron como bien ahora vamos a decorar esta, esta basecita voy a utilizar papel seda voy a cortar en la mitad voy a utilizar solamente la mitad recuerden que los colores son opcionales y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a medir esta parte que son 9 centímetros de alto y voy a medirlos acá en el papel seda la línea y vamos a doblar así, voy a pegarlo con silicona líquida, doblamos y pegamos y seguimos haciendo así, doblamos así vamos a pegar esta parte ya teniéndolo bien pegadito voy a aplicar silicona líquida en esta parte y voy a pegar así, voy a dejar acá más o menos un centímetro en el extremo y pegamos así Acá silicona líquida para pegar acá de nuevo aplico silicona líquida y ya voy a terminar de pegar así, voy a cortar esta parte que me sobra y voy a hacer estos quiebres así. Acá voy a pegar que me quedó faltando un poquito. y ya termino de hacer estos quiebres bueno ahora para decorar voy a utilizar foamy esta es cartulina blanca esta es una simpica de seda este es papel metalizado dorado y esta imagen que como la pidieron que fuera infantil pero ustedes pueden pegar una imagen de cumpleaños, pues la, la imagen que desee voy a cortar así en estos laditos como así como haciendo unos piquetes o en zigzag. voy a hacer también estos bordes redondeados cuando termine lo voy a pegar acá en esta parte y voy a hacer lo mismo con el foami o la goma de eva lo hacemos por todos los laditos con este papel metalizado lo que hice fue cortar tiritas que serían para pegar acá en esta parte para pulir y que quede más bonito. Lo hacemos en todos los lados y voy a copiar el nombre de la niña. Esto sería para niña, esta parte la cortamos con perforadora. Igual esta bolita de la I la voy a cortar con perforadora. Y el centro de la igual lo corto con perforadora, cortamos acá lo que hice fue pegarlo en la cartulina blanca ya acá pegué la imagen y este nombre lo vamos a cortar voy a perforar acá y lo vamos a pegar en la cartulina azul ahora con el foamy voy a cortar unas tiritas voy a pegar, son más o menos de un centímetro voy a dejar que seque y voy a pegar primero acá la imagen en esta parte ahora sí vamos a cortar pedacitos de coma eva que sería para pegarle en esta parte al nombre para que quede como en alto relieve antes voy a pegar acá en esta parte inferior una cinta la cintica una cinta de seda voy a aplicar silicona líquida ahora sí acá en esta parte del nombre y pegamos Queda así como un actor relieve como les dije acá lo que hice fue cortar dos bolitas del mismo papel dorado para hacer dos caritas felices para decorar voy a pegar una acá Ahora voy a doblar esta parte así, estilo bolsita, cuadramos bien estos laditos y doblamos así. Y con la perforadora voy a perforar esta parte y igual esta parte de atrás. Ahora voy a utilizar hojas para hacer picadillo de papel, pero pueden utilizar papel seda. Solo que a mí también me gusta hacer picadillo de papel. Ahora lo que voy a hacer es colocar los dulces, voy a colocar dulces de chocolates, voy a taparlos así con el picadillo de papel y ya por último es colocar la cinta y hacer el moñito y así nos quedaría esta primera cajita, creo que quedó muy hermosa. Ahora vamos con la decoración de la segunda cajita, voy a utilizar foamy escarchado, naranja y azul y esta es una cartulina escarchada y voy a utilizar este palito, que son palitos para manualidades, un jumbo, que los conseguí en Dollar City por solo mil pesos, voy a utilizar una imagen de un elefántico, ahora voy a pegar en esta parte inferior una cinta dorada pueden utilizar también goma de escarchado dorado y voy a tomar el foamy y voy a hacer una bolita y otra bolita y les estoy dejando como lo hice para que les quedan iguales voy a tomar la plancha y voy a termoformar estas bolitas pueden dejarlas planas o, o termoformarlas, es opcional bueno, acá ya me quedaron listas me quedan así y voy a terminar de forrar o de pegar esta cinta en esta parte y voy a tomar estas bolitas y las voy a pegar así ya enseguida les digo cómo las pegué bueno acá ya las acá ya pegué varios lados o tres lados y las pegué así lo que hice fue aplicar silicona líquida y e pegando así me parece que quedan muy lindas como les digo, también lo pueden dejar planos en caso de rapidez. Porque esto siempre lleva su tiempo. Pero queda muy lindo. Pues me parece que quedó muy hermoso. Bueno, acá piqué papel azul. Voy a colocarlo dentro. Y voy a tomar el palito y lo voy a aplicar silicona líquida. Que será para pegarlo acá en este extremo. Voy a colocar los dulces, los chocolaticos, voy a tapar acá estos dulcecitos y voy a tomar una cartulina negra y vamos a pegar el elefante, recuerden que la imagen es la que desee, voy a pegar en este extremo, voy a utilizar eh, la cartulina escarchada, que esto es opcional, voy a escribir el nombre del niño, esto ya sería para niño. Y voy a cortar esta parte de la, a, voy a pegar, a recortar y a pegar en cartulina negra y acá corté dos bolitas doradas que sería para decorar esta parte y voy a hacer dos caritas felices como la carita anterior y vamos a cortar así dejando un borde negro esta cajita también la pueden hacer para regalársela a una amiga a quien desee voy a aplicar acá silicona para pegar el nombre pues quedaría así y en esta parte voy a decorar con las bolitas que me sobraron voy a pegarlas así me parece que queda muy lindo Y así terminamos esta cajita. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el tutorial les haya gustado personalmente. A mí me encantó. Y espero a quien me pidió que le hiciera este video a Marcy que le guste. Manito arriba, si les gustó, compartan el video con sus amigos. Y no olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.